Os doy la bienvenida a esta charla eh, llamada eh, Diálogos en el Corazón del, del Software, en el que vamos a hablar sobre comunicación y lenguaje en, en equipos de desarrollo de software, que es un tema del que se habla poco, pero eh, realmente tiene muchas, muchas implicaciones y también muchas consecuencias, de las que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Por supuesto, dar las gracias a todas las entidades que hacen posible este evento, ya sea en forma de sponsors, eh, o en forma de eh, colaboradores. Por supuesto, también a Plain por organizarlo todo. En mi caso concreto, eh, yo he sido convocada aquí por la comunidad de sevilla.net, así que muchas gracias también por hacer eh, la labor que hacen, que es fantástico, y por favor, hacer eh, darle cariñito a todas las comunidades que hay ahí por el mapa, que son muchas, eh, online y presencial, y que están deseando compartir cositas y, y hacer crecer eh, pues a todo el mundo en, en conjunto. ¿Qué de eso se trata. Y bueno, la gran pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy dando esta charla? Un poquito de, de background. Eh, soy Elena G. Blanco, Elena.net en redes. Y bueno, el avatar al que estoy anclada de por vida, porque temo que si lo cambio en redes, la gente no me reconozca. Sobre todo en Twitter. Así que ese es mi perfil. Eh, soy eh, .net developer, eh, Microsoft MVP desde 2020. Y me dedico a cositas varias, como el desarrollo de, de APIs en .NET, Azure, DevOps... Ahora también estoy aprendiendo eh, .NET MAUI. Y eh, bueno me dedico a crear contenido en Internet, compartir lo que sé, porque hay que compartir lo bonito, ¿no? lo, lo que se sabe, lo que se aprende, eh, para eso, precisamente para, para crecer en conjunto, que para eso estamos. Con esto, ¿vale? la charla que que estoy a punto de impartir. Eh, voy a lanzar unos cuantos disclaimers que, por supuesto, eh, nada de esto, nada de lo que voy a decir es absoluto. No se puede aplicar a todos los proyectos porque no todos tienen la misma complejidad, ni hace falta. Eh, no vamos a ver código concreto, vamos a hablar de metodología. Y eh, esta charla pues, está muy, muy opinionada, ¿de acuerdo? Son eh, opiniones personales, muy personales, y que espero que compartiéndolas, pues, se, eh, eh, alguien pues, se lleve algo positivo de todo esto. Vamos a empezar con un poquito de, ponernos eh, bueno, un poquito empáticos, vamos a, a plantearnos la situación que os ha pasado. Eh, en algún momento en el desarrollo de software ha pasado que estás trabajando, eh, digamos, con tu software enfocado en la, la feature en la que estás desarrollando y viene una compañera o un compañero y te asalta, ya sea en mensaje por Teams o en una llamada y te pregunta algo que no terminas de entender. Aun estando dentro del mismo proyecto y desarrollando funcionalidades que te deberían ser conocidas, no terminas de entender bien qué le pasa, cuál es su duda, por qué eh, se está encontrando con el problema que tiene. E incluso, muchas veces también, el concepto que te está intentando explicar esa persona choca con lo que tú tienes en mente. Es decir, aunque estamos desarrollando el mismo proceso, la misma, la misma aplicación o la misma solución, te, te puedes encontrar con que, espera, esto no era así. Esto eh, o lo has malinterpretado tú o lo he malinterpretado yo. Esas situaciones pasan a menudo. Eh, es muy común que eh, haya mmm, malentendidos o más bien eh, asunciones eh, del de código que estamos desarrollando, del dominio que estamos desarrollando y que muchas veces se descubren de forma tardía. Como, ah, es que yo había entendido esto, que funcionaba así. Y eso cuando ya estás desarrollando quizás sea demasiado tarde. Y es que el desarrollo de software en general es algo muy complicado eh, y, por supuestísimo, no se trata solamente de, de picar código, ¿no?, como lo conocemos. No se trata simplemente de empezar a tirar líneas de código sin más para que funcione en lo, lo mínimo. Eh, se trata de muchísimo más y para eso hay que hacer unos ciertos ejercicios, hay que dejar de, de hacer asunciones o de dar cosas por hecho. Y esto pasa en muchos ámbitos. Eh, por suerte, de gracia, en nuestro sector pues, eh, no solamente eh, trabajamos y desarrollamos software para clientes, eh, o para empresas, para quien sea, sino que también muchas veces eh, también desarrollamos eh, proyectos personales propios, ya sea por experimentar, por probar una tecnología nueva, por ampliar currículum, por muchos motivos y para, mucha, para muchos objetivos desarrollamos. Y también en ocasiones, a medida que el, el proyecto crece, se va desarrollando, va acumulando código, también se eh, agregan más personas con diferentes backgrounds, con diferentes expertise, con diferentes costumbres a la hora de tirar código. Y a veces incluso desde otra partes del mundo, eh, sumando la complejidad del idioma, que eh, no siempre sabemos solventar esa, esas, eh, esa dificultad. Pero, en fin, al final, en solitario o en conjunto, creamos. Independientemente de esta situación, vamos a necesitar algo clave. Comunicación. Comunicación fluida, comunicación eh, al alcance de todo el mundo. E incluso cuando estamos desarrollando en, en solitario, cuando tenemos un, un pet project que, que lo conocemos, pues incluso vamos a necesitar una buena comunicación con nuestra con nuestro yo del futuro para evitarnos problemas de, oye, pues, ¿cómo era esto? A lo mejor no retomas el código hasta dentro de, qué sé yo, dos meses, incluso en un mes ya se te ha olvidado el que has hecho y el por qué lo has hecho, hasta que no, eh, no lo retomas en un tiempo. Con todo esto, con la comunicación, eh, que hay que tener fluida, también tenemos que tener claro... Eh, la forma en que creamos y la forma en que se desarrolla todo este proceso. El producto final que vamos a desarrollar es para una persona eh, concreta, una empresa, un cliente o incluso nosotros mismos. Pero el código con el que vamos a estar mucho tiempo es eh, para nosotros developers, para nuestros perfiles. Y es un lugar en el que deberíamos estar tranquilos, cómodos. Deberíamos convertirlo en nuestro hogar. ¿Cuál sería un buen hogar para developers? Bueno, los que tengáis un poquito de, de conocimiento, vemos este tipo de gráficos y decimos, sí, esto, aquí me siento cómoda, aquí estoy bien, esto me encanta. ¿no? Me, me, digamos que es lo mío. Pero realmente eh, hay poca comunicación aquí, más allá de cómo quieres un poco estructurar el, el código en sí mismo. Eh, hay muchas cosas que este tipo de gráficos que acabo de mostrar no reflejan. Eh, por supuesto no, es, eh, no refleja en absoluto eh, que sea un lugar en el que vamos a estar trabajando y conviviendo eh, mucho tiempo, mientras el código crece, muta, eh, a veces se convierte en algo horroroso, <risa> esperemos que no, pero es un lugar en el que vamos a pasar mucho tiempo. Vamos a asegurarnos de que es un sitio en el que vamos a estar bien, vamos a estar cómodos, en el que la gente puede unirse y puede colaborar y, por supuesto, quedarse mucho tiempo y aportar lo que pueda. Creo que también es un término que eh, llevo escuchando un tiempo en redes sociales y que, de hecho, hace no mucho, en la primera charla lo ha mencionado Luru, eh, sobre el código sostenible, código que, poda, que pueda vivir durante mucho tiempo y, y que sea asequible para todo el mundo que esté implicado. ¿Cómo hacemos código sostenible? ¿Cómo construimos un hogar del código que estamos desarrollando? Pues comunicándonos de forma fluida entre todas las personas que conforman el equipo, aunque estemos en solitario, y también a través del código. ¿Cómo lo logramos? Pues, eh, por desgracia, no hay muchas, eh, muchos atajos a todo esto, ¿de acuerdo? Eh, primero que todo, dejar clarísimo que comunicarnos de forma sencilla, eh, concisa, concreta, Yendo al grano es una habilidad que se entrena, que requiere mucho esfuerzo. Igual que eh, estamos nerviosos, nos aceleramos eh, y tendemos a hablar muy rápido, pues lo mismo pasa pues al contrario. Eh, tengo que hacer un esfuerzo mental en hacerme entender, en expresar exactamente lo que quiero, contando con que las personas que, que me van a leer o que me van a escuchar tienen el contexto adecuado. Entonces, es una habilidad que bueno, a lo mejor la tenemos de forma natural, pero que hay que practicarla, se entrena y, por supuesto, se puede conseguir. También, este es otro tema, eh, y es que no sabemos lo que no sabemos, en muchas ocasiones. Es decir, nosotros podemos estar muy seguros eh, sobre un tema concreto en el que estamos hablando, pero efectivamente hay muchas otras áreas, ya sea en la solución que estamos implementando, en el modelo, en lo que es el negocio, no sabemos muchas cosas. Entonces, podemos estar dándolas por hecho, eh, podemos estar haciendo asunciones que son erróneas, entonces, tenemos que tener claro que a lo mejor estamos caminando demasiado seguros sobre un terreno que no es el nuestro y que eh, nos podemos caer y nos podemos eh, tropezar. Entonces, eh, hay que tener claro que en muchas ocasiones vamos a ser ignorantes del camino que estamos recorriendo. Por eso hay que tener cuidado, evitar hacer asunciones fáciles o dar por hechos cosas que no vamos a encontrar de sopetón que no son así. Y esto quizás es eh, también un escollo bastante grande, eh, sobre todo por quizás cómo se estructuran eh, los equipos de desarrollo y cómo se establecen las comunicaciones con el cliente. Eh, y es que muchas veces el equipo de desarrollo pues, no va a tener contacto directo con el cliente o la persona que al final va a usar el producto. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si el developer, o la persona, eh, la, eh, la persona que se encarga de la arquitectura, eh, no conoce de primera mano eh, las necesidades del cliente, damos por hecho que va a haber una serie de personas entre medio que van a ir transmitiendo la información, las necesidades del cliente, y eso produce fugas de información. Es como jugar al juego del teléfono. Al final se van haciendo eh, errores, se van haciendo malinterpretaciones, eh, y esas fugas de información, pues al final, eh, van, pueden ser bastante, bastante vitales. Porque, a lo mejor, en, en una de esas fugas de información hay un elemento clave, efectivamente, que puede darle la vuelta a prácticamente todo el modelo que estamos intentando implementar. Además de eso, de las fugas de información, también deberíamos esforzarnos por usar el mismo lenguaje del dominio que tiene el cliente. ¿Para qué? Para lo mismo, para evitar traducciones porque a lo mejor lo que significa para ti un término, para mí significa otra cosa con otras connotaciones. Y ahí, eh, al lenguaje del, del cliente, del dominio, pues evitamos eh, también otro tipo de problemas. También se dará que para conseguir la máxima información de este dominio, que queremos ser eh, pues lo más fieles posible para evitar todo tipo de, de errores y de problemas, va a haber muchas, muchas Meetings, muchas reuniones, muchos encuentros en los que habrá eh, conversaciones, pues a veces quizá un poco largas, ¿no? Y si son inevitables o si no hay forma de hacerlas más, eh, eh, digamos, otra dinámica, es eh, importante hacer que sean significativas. Si vas a estar reunido con cliente durante mucho tiempo, aprovecha el tiempo, resuelve tus dudas dentro de lo posible y eh, hacer el esfuerzo de, de hacernos entender exactamente cuál es nuestra duda, nuestra inquietud eh, y que esa persona que está al otro lado pues entienda nuestra, nuestras inquietudes y que pueda darnos la mayor información sobre el modelo que queremos aplicar eh, de la forma más concisa. Así que eso, make them meaningful. Las reuniones, todas, todos los encuentros en general, todas las conversaciones que vayamos a tener que sean lo más significativas posibles y lo más cargadas de, de, de información útil posible y por supuesto también el código también eh, debe ser expresivo y aquí pues no estamos hablando solo de lo que es el, el código limpio ¿no? de comentarios bueno la típica guerra de sí comentarios sí no comentarios no hay una guerra abierta todavía con este tema desde que se publicó clean code eh, por supuesto el, el good naming métodos cortos comandos queries en fin el código también va a hablar mucho. Y de hecho, va a reflejar la realidad del dominio que estamos entendiendo y que estamos intentando implementar. Si el dominio está bien entendido por todas las partes, efectivamente, eh, de forma bastante evidente, lógica, el código va a reflejarlo también. Y aquí también, eh, bueno, aquí quizás toque un poco la fibra sensible, el testing. El testing también ayuda mucho a entender el código, el dominio que estamos implementando. De hecho, creo que se está hablando bastante de este tema aquí en la.NET y me encanta. Eh, el testing literalmente va a describir eh, el código que estamos creando y lo va eh, no solo a reforzar a la hora de que sea sólido, que no haya excepciones y demás, sino que leer el código de una clase concreta nos va a describir de forma muy concreta y muy exacta cuáles son los valores que no son permitidos, cuáles son las situaciones en las que deben saltar excepciones y eso le aporta mucho valor, describe, eh, si el flujo estaba es lo suficientemente claro, eh, sin, sin testing, si tenemos esa capacidad para hacer código expresivo, el testing eh, termina, digamos, de darle esa, esa punzada y lo describe de forma eh, más concreta y más sólida y contempla todas las situaciones posibles. Es por eso que es mm, bastante importante, muy importante diría yo, se, se le da menos importancia de la que debe. Eh, un proyecto con un alto porcentaje de cobertura de código en, en test unitarios eh, va a estar muy, muy descrito. Porque te vas a encontrar descrito en forma de, de, cada, de test individuales cuáles son las situaciones que puedes encontrarte y cuál va a ser la reacción. Y eso, para personas que se incorporan a un proyecto, o gente junior también, que es súper importante también que vayan a entender el código de forma más sana posible eh, en el que van a trabajar durante mucho tiempo, les va a ayudar a entender y a, y a eh, ver reflejado en, en forma de un código muy descriptivo el código que se va, eh, que se va a tratar. Y esto también eh, sale a colación del de, bueno, el libro negro del programador, de Rafael Blanes, habla mucho sobre que en la industria del software destilamos mucho de cuando un proyecto va mal, que a veces ocurre, eh, la tendencia que se suele hacer es meter más gente, más gente, porque eh, tenemos la idea de que meter mucha más gente va a solucionar el problema y es un error muchas veces porque es nuevo aprendizaje, nuevo proceso, no es lo ideal. Pero si va a ocurrir, es mejor que tener un código que sea lo más descriptivo posible y que, se, que permita a la gente que llegue nueva o la gente inexperta que pueda leer, entender sin eh, el menor tiempo de supervisión posible por parte de alguien con más expertise en el proyecto. Entonces, le das alas para volar. Directamente puedes decirme, mira, lee todo lo que son los test y vas entendiendo y luego me, me planteas las dudas. perdón De esta forma, estamos dando herramientas para nuestro yo del futuro y las personas que están implicadas en el proyecto. Entonces, visto esto, vamos a volver un poco al principio, al lugar en el cual eh, nos sentimos seguros generalmente con este gráfico de, de arquitectura, en el cual estamos separando por capas, eh, las diferentes partes de un software, que es aquí donde nos sentimos seguros. ¿no? Eh, y muchas veces, ah, cuando estamos iniciando un proyecto, pues evidentemente aquí nos sentimos bien, queremos, sabemos cómo queremos hacer las cosas, y esto está estupendo. Pero... Al final, la pregunta, ¿qué está pasando en la parte más importante del software, que es el dominio? Eh, esa es la gran incógnita. Nos quedamos así. Ah, sí, esto está bien, así venga, vamos. Y empezamos a tirar código. Como, como maníacos, ¿no? pero hay que resolver las grandes dudas de que, qué está pasando en esta capa, qué va a ocurrir, cómo se va a implementar, qué es lo que necesito resolver con el software que voy a escribir. Y por supuesto, sobre todo cuando hay mucha gente en el, en el proyecto de inicio, empezamos a tirar pues, código, código, código, código, hasta que al final pues, se mezcla una, una masa de clases y de, de código bastante caótica que creo que Eric Evans, el autor de Domain Driven Design, lo describe muy bien como la big ball of mud, la gran bola de, de, de barro, creo que era. En fin, justo, eh, todo ahí juntito, preparado para ser modelado y para ser eh, eh, preparado. O sea, eh, definido como el modelo que queremos implementar. Pero, y al final, eh, con el tiempo, vamos a ir creando código, tirando líneas, modelando nuestras clases, eh, deshaciendo la Big Ball of Map que hemos mencionado. Y eh, el modelo, el dominio que al final perseguimos, va a emerger de forma natural si hemos hecho el trabajo previo de forma correcta, que es básicamente definir hacia dónde vamos, qué queremos implementar, eh, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesita el cliente final? Por eso tenemos que prestar atención. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos representarlo? Pues bueno, hay formas, ¿no? Esto concretamente es el mapa de navegación de una aplicación móvil en la cual puedes ver las diferentes pantallas a través de las cuales vas, puedes ir navegando y qué operaciones puedes ir realizando. Y digamos que esto se acerca bastante a lo que es la definición de un modelo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué cosas puedes hacer? Eh, pero no alcanza eh, todo el nivel eh, de precisión que nosotros necesitamos. Necesitamos saber exactamente qué puede hacer, qué debe hacer el software, eh, qué limitaciones tengo, qué side effects va a causar cuando realizamos una acción. Vamos concretando, vamos huyendo de este tipo, bueno, complementando este tipo de, de gráficos como el, como el anterior y, por supuesto, ahí está el enemigo el enemigo disfrazado, el enemigo oculto, que es el database driven design. Que es, bueno Yo he caído mucho tiempo en esto y es que creyendo que teniendo una buena base de datos, donde todas las entidades, están todas las tablas están bien definidas y están bien relacionadas, eso ya es suficiente porque eh, van a estar pues eso, bien representadas, al final la información va a acabar eh, almacenada de forma correcta, pero ahí eh, nos estamos quedando, por supuesto, a la, a la mitad del camino. Al final, efectivamente, hay que hacer un buen, eh, un buen diseño de base de datos, de relaciones identidades, pero no nos podemos quedar ahí. Como ya os digo, no se trata solamente, y de forma obvia, aunque no lo parezca, eh, de identificar entidades y la cardinalidad entre ellas. Para evitar quedarnos, digamos, en esa línea de definir entidades, cardinalidades, de dibujar una, un flujo de, de navegación entre diferentes vistas, pantallas o lo que o lo, como lo prefiramos llamar, surge eh, una, una corriente llamada Event Storming. Eh, creada por Alberto Brandolini, basada fuertemente en el Domain Driven Design. Y el event storming es literalmente una reunión en la que todas las personas que van a dedicarse a picar código de una solución se van a sentar y eh, van a, a plantearse cómo funciona el, eh, el modelo que quieren implementar. Al final de estas reuniones, de este event storming, se va a ver algo así. Y seguramente nos sonará mucho porque nos encanta, o nos encantaba, <ríe> reunirnos en las oficinas y empezar a coger posits y empezar a identificar eh, diferentes componentes. ¿no? Pero no se trata de solo esto. Evidentemente hay que identificar entidades que van a estar en juego, y eso está bien. Pero el event storming va más allá y define, eh, nos, nos obliga, o nos ayuda a identificar las entidades y cómo éstas se van moviendo a través del tiempo eh, con los diferentes eventos. ¿Qué pasa cuando un usuario es, eh, es registrado, pero tiene un email inválido? Todos estos eh, posibles escenarios, estos eventos, eh, van, digamos, a entrar en la aplicación y a través de este event storming vamos a ir identificando. Pues esto no puede pasar. Estos valores no son válidos. Este evento va a causar que se cambie el, la información de esta otra entidad. Todos estos eventos se van a quedar registrados y la idea de este, de este event storming, ¿de acuerdo? Es que sea, como ya digo, un evento eh, en el que todas las personas que vayan a picar eh, colaboren, planteen dudas. Eh, la persona que tiene el conocimiento del dominio, o lo, lo que llamaría Eddie Evans, experto en el dominio, también debería estar presente, porque es esa persona la que va a ayudar a definir todos estos eventos. Él no va a decir, por aquí no, por aquí sí. Y entonces aparece una nueva entidad que le pasa lo que sea. Teniendo todo el mundo claro, inclusive el cliente, en un lenguaje común y asequible a todo el mundo, lo que tiene que pasar es mucho más fácil descubrir posibles fallos, eh, cosas que se dan por hecho y demás. Con este tipo de herramientas vamos a ver un flujo muy claro, muy definido, en la que todo el mundo, desde el primer día, debería tener claro hacia dónde vamos y qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Con este tipo de procesos, el, el, el objetivo del event storming es identificar las entidades, no las entidades de Entity Framework Core, como, como seguramente estaremos aquí acostumbrados, las diferentes eh, modelos que van a ser afectados o que van a ser tratados en esta solución, eventos que la modifican, eh, side effects, circunstancias o, o valores no permitidos. Todas estas cosas van a quedar muy claras de una forma muy visual, muy clara para todo el mundo. Y eso es ideal, porque la situación que planteábamos en inicio, en la que no entiendo bien lo que dices, esto creía que era de otra forma, o no entiendo bien a qué te refieres, debería resolverse. Y eh, si sucediese que apareciese, pues podemos eh, ir en conjunto, movernos hacia este gráfico y de nuevo decir, estamos aquí, vamos hacia allá, esta situación es la que tú has malentendido o la que yo he malentendido y lo se resuelve así o directamente en caso de que haya la discordia suficiente o no esté nada claro volver a acudir al experto o a la experta en dominio y que nos resuelva la duda porque al final es que se habla poco quizá pero la primera persona interesada en que se resuelva el software es el mismo cliente la misma persona que, que tiene la necesidad y Solemos tener esta frase de no, no voy a hablar, no voy a preguntarle al cliente porque mmm, no va a entender. <risa> Evidentemente, no va a entender de las minucias y de los detalles técnicos, pero es que tampoco le interesan. Eh, lo que sí le interesa es que entiendas bien el modelo y la solución que estás implementando. Entonces, en ese sentido, deberías molestarle todo lo que, lo que haga falta para conseguir entender bien, porque no se trata de ser expertos. Para eso ya está esta persona, esta figura del, del, del experto en el dominio. Se trata de entender lo suficiente como para poder aplicarlo en software, que es, al fin y al cabo, nuestro trabajo. Así pues, teniendo esta herramienta del Level Storming, estamos visualizando el proceso de forma que pues, se quede mucho mejor clavada en el cerebro, de forma más sencilla, eh, y sobre todo en un lenguaje que es natural, porque no nos no gusta, ¿no? <risa> lo natural no es empezar a hablar de, de frameworks o de stacks o de cualquier otro lenguaje. Eh, lo natural, lo fluido, lo que va a surgir de forma normal va a ser el, el lenguaje que tiene el cliente para resolver su problema. Y por supuesto también, eh, también nos evitaremos este tipo de problemas en el que muchas veces nos estamos refiriendo a un mismo término a una misma entidad que podemos llamar, pero que dependiendo del contexto no siempre significa lo mismo. Y para aquí, este gráfico maravilloso, en el que hablamos también de los bounded context, que también otro término de Eric Evans en Domain Driven Design, y es que representa perfectamente cómo, eh, dependiendo de un contexto, un mismo, una misma entidad, dependiendo de dónde, no va a significar lo mismo. Si estamos desarrollando, por ejemplo, qué sé yo? un videojuego, no es lo mismo eh, lo que significa player a la hora de gestión de la cuenta, ni player tampoco a la hora de gestionar sus scores, o sus puntuaciones, o sus estadísticas, eh, ni tampoco, qué sé yo, para la gestión de pagos en caso de que haya pues, eh, ciertas eh, funcionalidades que sean de pago. Es muy importante, es vital tener conciencia primero, y aquí es donde nos deja claro que no sabemos muchas veces lo que no sabemos, y es aclarar lo antes posible los posibles contextos que existen dentro de una aplicación para una misma entidad y eh, movernos o dejar claro a, a la hora de comunicarnos en qué contexto estamos hablando. Para eso, pues, eh, muchas veces, a lo mejor mis comunicaciones, sobre todo mis compañeros lo sabrán, eh, a la hora de enviar un mensaje, un mail o un, o un chat en Teams, eh, siempre me esfuerzo por decir en primera línea Necesito hablarte de X cosa en relación a Z cosa. Siempre sentando la base, porque esa persona va a tener su cabeza en otra parte del código o en otra parte de la gestión, en lo que sea. Es más importante de lo que parece el querer hacernos entender. Muchas veces no nos damos cuenta de que no lo ponemos fácil. Y eso incluso yo me incluyo. Entonces, Aprender a identificar los contextos que existen que implican asegurarnos de que estamos hablando en el mismo contexto para, comunicación, para comunicarnos de forma lo más fluida posible, sobre todo que nos entiendan y que nos resuelvan la duda pues lo antes posible. Porque muchas veces es muy frustrante decir, ah, necesito que me resuelvas esto. Y eh, quizás no estemos usando las herramientas que, que necesitemos. Así que, conclusión de este apartado concreto, vamos a esforzarnos por aprender a usar los contextos adecuados con las personas adecuadas. No es lo mismo, evidentemente, hablar con una persona que tiene un perfil técnico o que tiene un perfil técnico en otro lenguaje o en otro stack, en otro framework. Tampoco con otras personas que sí quieren estar implicadas en el proyecto, pero no son perfiles como los nuestros. Y eso se habla poco, pero muchas veces no hablamos con gente de marketing o hablamos con gente de gestión de personas, en fin. Contextualicemos en general. Aquí ya no estamos hablando solo de software. Estamos hablando de comunicación en general. Todas estas herramientas, que espero que sean útiles a alguien o que alguien le haya dado una idea o eh, le anime eh, a, a comunicarse mejor, eh, van a producir, en consecuencia, una documentación viva, eh, ya sea en forma de gráfico, al final de forma escrita, como sea. Va a producir una documentación viva que debe ser actualizada y eh, que va a evolucionar junto al, al código. Al final eh, ambas cosas deben estar eh, completamente sincronizadas porque en el momento que una se pierda, ahí eh, empezamos a perder un poco cuál es la fuente de verdad única o, o primaria. Y también, por supuestísimo, el código evoluciona, los test también. No me vale cambiar el código y empezar a comentar test porque, ah, es que como ha cambiado el código ya no pasa. No, modifica los test. Los test también deben hablar del código describen, eh, nos ayudan y eh, se valora un poco la verdad y eh, también esa concepción eh, cuando eh, mucha gente habla o le hablan de los test eh, no, le, le, cuesta, le cuesta bastante entender que lo, los test no son inamovibles van a cambiar, el código cambia porque no el test no iba a cambiar al fin y al cabo se adapta precisamente al código que cubre, entonces en ese sentido cero miedos a, a cambiar el test eh, los test y, por supuesto, en colación a lo que hablábamos al inicio. Eh, con estas herramientas, que espero que ayuden a alguien, cada proyecto, dependiendo de su complejidad, dependiendo de las personas, van a definir su propio lenguaje común, su propio proceso de aprendizaje, su propia definición del modelo que van a implementar. Eh, porque lo que ha funcionado con un grupo de personas para un proyecto concreto, en unas circunstancias concretas, no tiene por qué funcionar siempre. Entonces, seamos lo más adaptables posibles en ese sentido al, a la solución y a las personas con las que estamos trabajando. Todo esto, al final, es lo que va a dar sentido a, a los lenguajes de programación, a las tecnologías varias, a los stacks. Porque sin una buena comunicación, sin un sentido de la dirección, que es lo que nos va a dar todo esto, al final nos ayuda a encaminarnos hacia dónde vamos y cómo tiene que ser implementado. Eh, sin todo esto podemos decir que los lenguajes, todas las tecnologías del mundo, por muy potentes que sean, no sirven de nada. Puedes ser muy experto en cualquier plataforma, en cualquier tal, pero si no lo, no lo utilizas para lo que debes, no te sirve absolutamente de nada. Entonces, una vez tenemos las herramientas para comunicarnos entre personas, porque por eso desarrollamos, para crear en conjunto, eh, podemos empezar a sacarle verdadero valor. A, a la tecnología que tenemos al alcance, que es mucha, por suerte, muy variada y, y para muchos gustos. Y bueno, con esto vamos acabando, dejando una frase de Eric Evans, en la cual, eh, el autor de Domain Driven Design, en el cual pues, se hablaba, él hablaba sobre cómo para comunicarnos de forma efectiva tenemos que usar el lenguaje que al final se ha entendido por el dominio para asegurarnos de que no haya traducciones, que no haya eh, malinterpretaciones y al final llegar al, al punto que queremos. Y con esto vamos acabando. Y como estamos en junio, pues Happy Pride a todo el mundo. Por si acaso, vale, no soy experta eh, ante todo, pero por favor, la pregunta. <risa> ¿Vale? Ok. ¿Estás solo y eres junior? Sí. <risa> nada, <risa> absolutamente nada. <risa> Entonces, ah, eh, okay. Mi pregunta es ¿qué consejos podrías darme para mi yo del futuro ¿Bien? escribir mejor mi código y que dentro de dos días, sepa lo que estaba haciendo. Pues, <risa> que ya me ha pasado y no... Bien. Asumir que no sabes nada. Eh, en ese sentido, tú eres... Eh, bueno, el proyecto... Eh, estás trabajando, eh, ¿no? sí. al final es para el cliente. Da por hecho que tú fueras el cliente, es lo que te diría. Eh, intenta explicártelo como si recién llegases al proyecto, no entiendes nada, no sabes por qué se han tomado X decisiones, píntate todos los gráficos que te hagan falta. Cuí cuídate a ti mismo, en ese sentido. <risa> eh, eso. Eh, si alguna vez eh, te ha pasado que has eh, programado, has tenido que dejar el proyecto por cualquier motivo y a lo mejor has vuelto dentro de dos meses, sí. te ha pasado, y te quedas, ¿por qué hice esto? ¿Qué toma, qué, ¿por qué tomé esas decisiones? Pues en ese momento es cuando diría, vale, me gustaría que me explicasen el código, las decisiones así, y entonces en ese momento es cuando te pones, dando por hecho absolutamente nada, como si fueras el cliente y no tuvieses ningún conocimiento técnico, pero es eh, como si recién llegases. Ponte en tu piel, en el mismo de en tuyo del pasado. <ríe> y nada, eh, que no te cortes, eso es. Que no, que no escatimes. Es mucho. Muchas páginas, ¿no? ¡Joder, cuánto gráfico. Es para ti. Tú, tú te entenderás. <ríe> y espero que te ayude. No sé si tienes más preguntas. Hey, con respecto a comentar mi propio código. Sí. Mmm, sí. Bien, ¿no? Porque todo, como estoy solo... Siendo, A ver, no, no crees comentario... ¿Te has leído Código Limpio, por casualidad? No. Pues te recomiendo la lectura, ¿vale? Eh, hay, yo creo que hay un punto medio. entre no Nada de comentarios, muchos comentarios. No hagas un comentario de 30 líneas. Pero si por casualidad vuelves a leer el, eso es lo mismo. Es como, ¿voy a entender esto dentro de dos meses? No. Refactoriza. ¿Lo seguiré entendiendo? No. Haz un comentario. Ponte a prueba a ti mismo en ese sentido. Eh, guárdate las espaldas para la, cualquier situación en la que pueda darse. Espero que te ayude. Muchas gracias por tu pregunta. Ahí había otra pregunta. Eh, con el tema de la traducción que has dicho, que no ¿Sí? traduzcamos nada. Pero, claro, si yo por ejemplo hago una aplicación para un concesionario español, uh -huh. yo al poner Coche Detail View Model me tiembla un ojo. Claro. Es que, no, no sé, no, ahí, que ¿lo traduzco todo? ¿Sería detalle, coche, vista, modelo? Es que no... No traducciones literales, en ese sentido. No, se, no traducciones de idioma como tal, sino usted, utilizar el mismo término o el más ah, cercano vale, posible. Vale. Entonces, es que lo entendí mal. Ah, no, que, no, no, como nada. ha dicho traducción, digo, lo sí. mejor te refiere a que no lo cambiemos. Traducciones de cómo te lo explica a lo mejor tu project manager, desde el cliente, como... No, yo he entendido que el cliente quiere esto y entonces te lo cuenta a ti. Y vale, tú luego vale. entiendes otras cosas. Que es normal, porque mmm, funcionamos así. A ese tipo de traducciones me refiero. Vale, vale. Como, vale. Entonces, eh... evidentemente, el código en inglés, por favor, sí. Okay, <risa> eh, okay. Pero eso, evitar jugar al juego del teléfono. No, este me ha dicho que tal, no, este me ha dicho que otra cosa. Y así se pierde información, a ese tipo de traducciones. Gracias por tu pregunta. ¿Otra pregunta por aquí, Joaquín? Sí. Bueno, primero decir que está en tu misma situación, ¿vale?, al junior, Uf, ya no estoy en esa empresa. Lo siento. O sea, no, digo, no digo más. Y justo en esa empresa, en esa situación que he estado, eh, tú has mencionado una cosa muy interesante, que es la pérdida de información entre los, el cliente y los developers. Y en ese punto, atacar ese punto, sobre todo en una empresa grande, que hay mucha burocracia, que hay una, un organigrama muy fuertemente establecido en el cual no te puedes saltar los pasos, es un punto muy complejo, sobre todo para los juniors, porque yo estoy ahí también en junior mid, y es un punto que, ¿cómo, me, ¿cómo le digo yo a mi jefe, en plan, necesitamos hablar con el cliente, esto no va a salir adelante. Y lo estás viendo porque se está cayendo todo. O sea, porque nos están cambiando requisitos, no nos estamos entendiendo y estamos haciendo, tirando palos de ciego, tirando la pelota hacia adelante. En ese punto, la comunicación, ¿cómo la puedes gestionar? Porque se escapa de tus manos. O sea, incluso de tu propio project manager, muchas veces se le escapa. En una organización con una arquitectura, con un organigrama, de miles de personas, uh -huh. es que se te escapa. O sea, sí. es extremadamente complejo. ¿Tienes algún tip, algún consejo? ¿Cómo puedes exponer al, a los jefes de superiores, a los que están arriba, ya, en plan, no, mira, necesitamos hacer reuniones para, con el cliente para aclarar los asuntos, porque uh -huh. evidentemente está, está yendo mal? Sí. A ver, la clave no la sé, pero yo ahí sería pesar, en el sentido de eh, dejar por ejito de forma que sea recuperable, en el sentido de en forma de mail. Mira, eh, te he dicho... O te comenté en todas estas fechas que necesitábamos tal. Por desgracia, por suerte, por desgracia, empezamos a atender ese tipo de necesidades cuando se empieza a perder dinero. Entonces, eh, quizá cuando se pierda el suficiente o el que el, el, el dinero que ya empieza a hacer daño, ahí es cuando quizás diga, oye, vamos a cambiar algo. Es complicado. Eh, no, por desgracia, no tengo una solución clara, pero. Empezaría por ser plasta, en el sentido de no dejar pasar, necesito esto, necesito esto, necesito esto. quizá en algún momento eh, empiecen a, a entender y atender. Si nada de lo que estamos haciendo funciona, quizás alguien se le encienda la bombilla y dirá, ah, habrá que probar algo diferente. Es que si me lo permites, parece sí, más un problema de, de la cultura empresarial sí. que de los propios desarrolladores. Claro. O sea, por eso, esa parte de la comunicación lo has dicho y he dicho, hostia, es que... Duele, sí, duele, ¿Duele? Como desarrollador, duele. Sí. Es, es eso lo que hice. ¿Es que has es que dicho? Perdona. Eh, sí, a veces el, todo esto pasa por cambiar de empresa. Mira, no puedo con esto. Y es que al final, ahí ya em, empatizando contigo mismo, voy a perder salud eh, física y mental. ¿Me renta estar aquí? Probablemente pues no. Quizás entonces. Pues, sí, no, a veces hay que romper la mesa y decir, mira, ya está. No, no se puede quizás entonces te hagan caso. O no. y Tu futuro está lejos y serás más feliz. <ríe> Ojalá. <ríe> no sé si hay más preguntas por ahí. Buenas. Bueno, ¿Qué yo, tal? Más que una pregunta es una apreciación y lo voy a hilar con, con lo que sí. ha dicho el compañero. Bueno, ánimo primero al anterior. Espero... <ríe> eh, Completamente de acuerdo con todo lo que has contado, eh, más con lo último que lo has dicho. Es decir, uh -huh. antes en la charla anterior, eh, David ha dicho el que no llora no mama y eh, justo, creo que es, que es esa apusable frase. a este tipo de conceptos. Es esa frase, sí. Eh, yo creo que en muchas ocasiones es una cuestión más estructural, más empresarial, más de cultura, pero creo que también adolecemos de una cuestión y es que es una soft skill de la comunicación que no se fomenta en el mundo tecnológico o en el mundo técnico. Es decir, eh, voy a coger... Eh, lo que ha dicho Elena, ¿no? Elena, Elena sí. Perdón, soy malísimo. No, grandes, ¿no? Y ya he dicho dos y no sé ni cómo. Eh, nos acogemos mucho a técnicas, nos acogemos mucho a usar metodologías, estándares, que nos ayudan, pero no te quitan ese paso de la comunicación directa, que al final es el que más te va a esclarecer las cosas y el que te tiene que dar muchísima más visión que cualquier otro tipo de cosas, que son soportes, que te pueden ayudar luego a a mantenerlo en el tiempo, a recordarlo dentro de ocho meses o de veinte o de cuando sea, o ayudar a los que vienen por detrás. Pero creo que en el mundo técnico todavía esa soft skill de comunicarse directamente y además tener unas buenas habilidades de comunicación para con el cliente, cambiar tu registro, cambiar tu lenguaje, cambiar esas palabrejas que nos encantan a todos, pero que el cliente nos mira como diciendo ¿pero tú quién narices eres y en qué idioma me estás hablando? Creo que es algo que de base se tiene que fomentar muchísimo más y hablo desde el aprendizaje más a bajo nivel, incluso desde la escuela. Y simplemente quería dejar esta apreciación. Yo soy developer, soy director de un área de desarrollo, pero además soy profesor eh, importantísimo. de importantísimo, En, en eh, ese aspecto también muy importante. Y cuido mucho este aspecto porque creo que no se fomenta. Y yo, estoy en, yo trabajo en una universidad y soy profesor en una universidad, pero creo que no se fomenta ni desde las capas mucho más inferiores. Y es una habilidad que se debería fomentar muchísimo, sobre todo en el mundo técnico, que nos cuesta tanto el expresarnos, nos cuesta tanto el comunicarnos de forma efectiva y nos cuesta mucho empatizar y comprender aquello que nos quieren pedir, porque creemos que como es algo técnico, pues sabemos mucho más, vamos a dar una solución mucho más fiable ya, pero a lo mejor no es lo que te están pidiendo o no es la necesidad de la persona. Solo decir eso. Sí, sí bueno, muchas gracias. Y esto también no lo, no lo he mencionado, no lo hemos mencionado, pero la confianza que se va a generar en el cliente o en la persona para la que estás desarrollando, cuando ve y aprecia que estás esforzándote en usar su mismo lenguaje, en que hay un esfuerzo real en que haya una comunicación fluida y, y, y real, eso también aumenta la, la confianza y, en fin, hay muchos beneficios en que confíen en ti, la, la fluidez de información es mucho más, eh, más fácil, en fin, los beneficios en ese sentido, siempre que sea posible, siempre que, que haya margen de, de acción para eso, pues eh, son muchos. Pero efectivamente, Ojalá que se promoviese más desde eh, capas muy bajas, porque directamente nos encanta empezar a, a picar código, pero no se trata solo de eso. Así que, no sé si hay más preguntas. Ok. Pues con esto hemos acabado. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido que lo han hecho posible.